Del día. Eh, bueno, hay muchas no informaciones, pero lo que hizo que el país ayer, eh, el país ayer se levantara y que todo el mundo dijera: ¿Y qué es lo que está pasando? Y este fuego, y este fuego, fue los apresamientos de los exfuncionarios del gobierno, del gobierno de Danilo Medina, en la mañana de ayer, en la madrugada de ayer. Fueron apresados varios eh, ministros, exministros y viceministros, y personas que tienen, que trabajaron en el gobierno de Danilo Medina. Ahí vemos a algunas de las personas más conocidas, y entre esos, ese señor que usted ve en el medio, con la carota grande, al lado de la rubia. Uh -huh. Ese señor que usted ve en el medio. Ese señor es, según tengo entendido, el hermano de Danilo Medina, se llama Alexis, el que decía que el país, que él era el dueño del país. Alguien me dijo a mí, vi un video una vez que decía, ¿Quién es la persona más poderosa del país en el gobierno de Danilo Medina? Y muchas personas entendían que lo bichinis, lo Bonetti, Corripio, Danilo, no. Ese señor es catalogado en el tiempo en el gobierno de Danilo como la persona... con más poder, con más poder, ¿eh? con más poder en el gobierno de Danilo Medina. Si a esa persona la apresaron, ¿cómo la apresaron? Es porque yo tengo entendido que hay pruebas suficientes, porque nadie me va a decir a mí, ¿eh? atención a los amigos míos, nadie me va a decir a mí que esto fue, una, esto fue un show mediático. Nadie va a ser tan tonto de apresar a la persona más importante de Danilo Medina, que es el señor Alessi, y me va a decir a mí al otro día que eso es un show. Eso no se lo cree nadie. Nadie. Eso es lo que pasa en el caso del señor Alessi. Es una persona que tengo entendido, un tipo... Que era el que sabía en el gobierno de Danilo Medina. Es más, según vi un youtuber político dominicano que decía que Danilo tomaba decisiones porque Alexi se lo decía. Llegó a tomar decisiones influenciado por Alexi. Óyeme, óyeme el poder que tiene ese señor, el hermano Danilo. Entonces. ¿Qué chiste del, del expresidente? Porque uno tiene que reírse. A veces uno quiere reírse. Ja, ja, ja. Yo creo que sí te, los presidentes son todos comediantes. Porque ellos hacen cosas que, que, que, que tienen que ver para que uno reírse. Uno tiene que reírse. Según Danilo Medina, él no sabía que su hermano era suplidor del gobierno. Ah, por pues, una, una pregunta. Entonces, Danilo no gobernaba este país. El presidente no sabía que su hermano, su hermano, era suplidor del Estado. Dijo el abogado de Alessi. Oye, qué huevo puso, puso ese abogado. Porque yo... No, no, no. Piensa. Eh, pues, camina, huevo. De... Así que... Estamos eh, eh. Ta como la doñita leyendo, orando eh, eh, eh, eh, el... ¿Cómo se llama? Las crucifijos y eso. Eh, orando el coso, ¿cómo se llama? Se me fue. Eso mismo, esa vaina donde está el, cru la coso, el crucifijo y eso. Miren, ¿quién le va a creer en este país que el hermano del presidente era suplidor del Estado y el presidente de la república no lo sabía? Mínimo por el presidente, un, un tipo tan informado en este país. Como el presidente no va a saber que el hermano de él era suplidor. Pero eso no lo cree nadie en este país. pues no lo cree nadie. Y ahí están van a decir, no, porque el PRM... Mm, mm, mm. Suelten su banda. Busquen la lógica a esto. Busquen la lógica a esto. ¿Quién en su sano juicio me va, me va a creer que el presidente tenía un hermano suplidor del Estado y no lo sabía. Y tengo entendido que Alessi siempre anduvo con el presidente. Siempre. Entonces, ¿usted va a creer eso? ¿Usted es tonto en creer eso? ¿Un pendejo que está creyendo eso? Usted es más pendejo que eso. Yo vi un comentario de un tipo que, que está estos tipos tienen unos, unos comentarios, unos argumentos tan brillantes, flaco. Unos comentarios tan brillantes. Oye, ¿cuál fue el comentario que él puso abajo? No, porque él era suplidor del Estado antes de llegar a Danilo. ¿Y quién te está diciendo a ti que tiene que ver con que sea antes o después? Te están diciendo que el presidente no lo sabía. El que era presidente de este país no sabía que su hermano era suplidor. Ñame. Tengo que decirte Ñame, porque Ñame es lo que tú eres. No, el presidente, no que era supridor antes de Danilo llegar. ¿Y qué tiene que ver esa, esa vaina? Yo quisiera que una gente me llamara aquí a este programa y me dijera a mí esa misma disparate para yo decirle, tú no tú, no tú tú tienes que comer batata en la mañana con chocolate para, para subir a defensa. da blanco? Y a las 12, arroz blanco y habichuela y carne y pecado para que, para, que, para que tenga proteína. Porque solamente un, un deselebrado puede ver eso, lógico. Ahora me voy con el señor Hidalgo. No sé si tiene Villalona, puso el video. Cuando, se, cuando llegaron a la casa del, del, del doctor, que el doctor, que era ministro de salud, cuando llegaron a la casa del ministro de, el ex ministro de salud, el señor estaba en paños menores. El proceso el, o el procedimiento de apresamiento, yo no puedo decir si está bien o está mal. No sé. Pero los abogados, vi a Yerian Antigua, mi amigo, mi hermano, dice que fue incorrecto el procedimiento. Joanny Paulino también, que es abogada. Y también vi a mi amigo esta mañana, Amado José Rosa, que, es, que fue procurador y sabe de ese procedimiento. También dijo que, que fue, la forma fue incorrecta. Ahora, no quieran ver a la gente de idiota. El video lo grabó un hijo del exministro. Un, fue familiares del ex ministro que grabaron el momento. Y grabaron el momento a media. Porque grabaron, tengo el dato y tengo la foto que la vi, que el ministro le dijeron, mire, señor, mire tenemos que llevarlo, que no, porque al menos déjeme cambiarme y que tal, tal cosa. Y comenzaron a grabarlo. Que ese mismo video lo presentó el PLD ahí. El PLD lo presentó en la rueda de prensa. Y dijeron, no, se lo llevaron sin ropa, la dignidad y quieto. Pero mi hijo, primero, quien grabó el video fue su propio hijo. Y segundo, tengo entendido, y hay una foto que lo comprueba, que él se cambió antes de irse, vigilando. Es muy peligroso eso porque, vimos lo que pasó con el expresidente de Perú, Llegaron a su casa, el tipo de un tiro. Cuando el tipo dijo, no, yo voy a cambiar, me fui, fui a cambiar. Eso es. Hay cosas que usted tiene que, que tratar de cuidar en la vida al imputado. Hay gente que está loco, pues, hay gente que quisiera, eh, ¿cómo se dice?, suicidarse en, en la cárcel y le, le, le, le quitan los cordones y todo eso por esa misma razón. Perdón. Entonces, los hijos. Del, el, del ex ministro apresado fueron los que grabaron el video fueron ellos que lo grabaron el video entonces ellos lo suben a las redes mira mi papá que atropello que es, que es, ¿Qué es? ¿Qué es porque oye van a comenzar a alegar cosas raras ya hay, un, ya hay uno de ellos que está enfermo ya flaco ya hay uno que dijo que tiene problemas, que es hipertenso, que yo no sé qué, algo así. Ya te enfermo. Se van a enfermar todos. Le va a pasar como Chinino. Chinino, ese asesino, lo digo a boca llena porque mi familia es Martínez. Y mi familia eh, pasó lo de la muerte de Orlando Martínez. Y todo el mundo sabe, el que vio el juicio de Orlando Martínez, que Chinino fue el ideólogo de esa muerte. Y Chinino, cuando Guillermo Moreno y el juez Pantaleón y el magistrado Pantaleón lo llevaron a cárcel que estuvieron a punto de condenarlo. El tipo iba en una silla de ruedas que se estaba muriendo. ¿Adivinen qué? Todavía Chinino no se ha muerto. Todavía, todavía, todavía. El día de hoy, Chinino no se ha muerto. Todavía. Porque Nenei que fue el, el supuesto que dio la orden y cosas, eh, que, que, que declaró, ya murió. El que dijo, mira, fue fulano, me mandó. Pero Chinino y Pérez y Pérez, lo causante de la muerte de Orlando Martínez. Esa persona tan vivita. Iba, y ¿sabes qué hacían? La misma excusa que van a usar esta gente ahora. Estoy malo, me voy a morir, iban en silla de ruedas, qué tal... Dios mío, qué gusto. Este gobierno es, trujillo es, es, es fuerte. Así que van a hacer. Prepárense. Usted no ha visto, usted está viendo serie Netflix y vaina. Usted no va a ver más películas, más pelicularía que estos funcionarios hoy. Párate. Ya hice la primera película que fue video. La primera película fue video. La segunda película ustedes van a ver todos esos funcionarios enfermos está malo. El de la cosita rosada, ese el primero, ese. Ese que está malo, ya está malo. Sí. Ellos van a aparecer con hepatitis B, hepatitis C, hasta hepatitis Z van a tener. No, es verdad, flaco. Todo, de todo le va a dar, de todo, para evitar enfrentar la justicia. Prepárense que esto apenas comienza. Miriam Germán no es un agua al queche. Y ustedes creyendo, no, que ¿cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Esa gente tenían todo preparado. A Miriam Germán le dice la de Knoch. ¿sabes lo que es la Oye, Miriam Germán le dice la de Knoch. El que vio ese anime sabe por qué le dice a Miriam Germán la Deck no. <risa> La libretica ahí. Fulano de tal. Eso sí. Eso sí. Debo decir una cosa. Esta gente, ninguno duerme desnudo de ahora para adelante. Todos duermen con chaqueta, con abrigo, con suéter. Pero de quién pijama, de quién voces. De... Yo escucho un rumor por ahí. que, bro, Yo, como que no creo mucho en eso. A mí no me gusta mucho como darle validez a las o sea, cosas que son como que. Si eso fue de sorpresa, no me decía a mí que ya viene de que otro, otra cosa, que sea por apresamiento. Yo escuché un rumor de, de que hay, supuestamente en San Francisco de Macorís hay varias órdenes de arresto. supuestamente. Corazón no está aquí. Corazón no vino. Si eso es cierto. Si sí, eso es cierto, Flaco. Haciendo <risa> ¿Está haciendo sonido? Sí, sí, sí. haciendo sonido. Oye. Jorge, despide de tu familia. ¡Ah! Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más aquí en Los Osorosos. Ves <risa> saliendo, ves saliendo. ¡Ah! visa.